El censo es no solo un instrumento técnico que busca recaudar la información sobre la población, la vivienda, sus características, sino que también tiene una naturaleza política porque da la visión que un Estado tiene sobre la sociedad y determina eh, la información relevante para las políticas públicas que se van a desarrollar ulteriormente. Entonces, si el Censo no es incluyente, no incluye a la población discriminada, no la cuenta, entonces esta población no contará para las políticas públicas que serán desarrolladas ulteriormente y por consiguiente no se podrán corregir las discriminaciones. El Censo tiene cosas buenas, eh, indudablemente, eh, pero eh, algunos de nosotros le hemos visto defectos al menos en tres puntos. Primero, la exclusión de las preguntas sobre orientación sexual e identidad de género sin claras explicaciones de parte del DANE impide evaluar la situación de esta población. Segundo, eh, organizaciones campesinas han considerado con razón que las preguntas del censo no permiten evaluar adecuadamente su situación social específica y su identidad cultural particular. Y finalmente, algunos han criticado que eh, la medición no va a permitir capturar totalmente la pobreza multidimensional en el país. Entonces, esos son defectos importantes del censo, que de otro lado tiene elementos eh, muy positivos. Esas cadenas de WhatsApp que dicen que el censo va a ser utilizado para eventualmente un fraude electoral, no tienen ningún sentido. ¿Por qué? porque si eh, se quisiera hacer un fraude electoral, el Estado ya cuenta con toda la información necesaria, que es eh, las cédulas de las personas y a quién corresponden y dónde está registrado uno. Segundo, porque no es el gobierno el que realiza eh, las elecciones, sino la realiza la registraduría, que es en Colombia un órgano independiente. Y tercero, que eh, si el gobierno Santos hubiera querido hacer algún fraude, pues lo hubiera hecho en el plebiscito eh, y se mostró que no, no fue así. Entonces yo lo que creo es que esas cadenas lo que buscan es deslegitimar eh, eh, el resu cualquier resultado electoral que no sea favorable a los grupos de oposición.